Este es un pregunta y respuesta un poco distinto Vamos a partir por la parte más trivial, como siempre Y después esta weá se va a poner densa Germán, hace el reviews de la FUS, porfa, está muy buena esa bici Buen Quiero, no he tenido tiempo, eh, siento que la he ocupado lo suficiente Como para ya tener una primera impresión muy bien formada Germán, decir manubrio en España es como decir tula, ¿qué? Como decir tula en Chile tengo el medio, Manu. Germán, yo también salgo a pedalear con mi compañera. Vamos al cerro. No puede ver el obstáculo. Tiene terror. Eliminar ese miedo. Pablo Nicolás. Mi consejo sería que trates de ponerle ese mismo obstáculo en algún lugar más simpático. Por ejemplo, si hay un tronco que tiene una raíz... No. Por ejemplo, si hay un sendero que tiene un tronco metido en la mitad, trata de ponerle ese mismo tronco o algo parecido en un plano y que aprenda a pasarlo ahí para que después agarre confianza y lo pueda hacer en el cerro. Oye, ¿por qué no avisan de los eventos como este? Me lo perdí, no importa. Rampas de... Me si no estoy avisando los eventos por YouTube, lo estoy haciendo por Instagram. Así que voy a dejar mi Instagram por si alguien quiere sumarse a ver las cosas que estamos haciendo. Gracias, bro. Sin este video no me hubiera salido nunca. Cuando llego el manillar a la cadera, voy muy... Me voy puro... Me voy muy para atrás. ¿Por qué será? Si te estás yendo para atrás... Oh, es porque estás haciendo el movimiento muy tarde O sea que estás haciendo mucho manual antes de rechazar Video día miércoles Me traspapelo de verdad con los días Pienso que el lunes es viernes y domingo es como miércoles Así que ese día me equivoqué Y juraba que era martes o jueves, no lo sé Estás todo idiota pinche pendejo Yo opino exactamente lo mismo ¿Me podías decir más o menos cuánto puedo invertir en una bicicleta? Saludos desde Panamá Desgraciadamente en este deporte eh, y en la sociedad actual mucho se habla de invertir. En verdad es gastar. Y hay que tenerlo muy claro porque si no las finanzas van así. ¿Qué eran video Germán? Es raro que no subas videos como antes cada tres o cuatro días. Sí. Pasé un ritmo de subir videos intenso. Eran tres por semana y lo logré sostener por un buen periodo de tiempo. Pero me empecé a dar cuenta que el contenido quizás estaba bajando un poco en lo que es calidad. El canal se basa en enseñar. Así que... Bajé el ritmo, me tranquilicé un poco y estoy haciendo nuevos videos. Ojalá con más contenido, más calidad y nuevas cosas para hacer. Tengo una pregunta, ¿a una Bici se le pueden poner más piñones o oh, por favor? Esta es la FUS, miren esa transmisión por favor. Voy a cortar esto muchísimo, a la SNAP 2015 se le estaba gastando en exceso la transmisión, así que compré una transmisión con plato incluido ovalado. Hermoso. Me cambiaron la bicicleta antes de hacer la modificación, la SNAP 2016 no, tenía, no era compatible con esta transmisión y resulta que la FUS tenía todo compatible, así que tengo un plato de 32 balado, una transmisión NX 1142 y la bicicleta sube, a duras penas, pero sube. No lo conozco ni en pelea de perros, wow, qué manera más apropiada de enviar un mensaje de ayuda a Fuerza Guga. Si con lo único que te quedaste de todo el video fue ese comentario, te felicito. Germán, ¿has probado ir enganchado a los pedales con calas? He intentado intentarlo. El problema es que no me puedo conseguir zapatillas de mi talla, ni tampoco los pedales, así que no tengo ni una de las dos cosas y por ende no lo he podido probar. Recuerdo haber ocupado calas una sola vez en mi vida y es un recuerdo tan lejano y doloroso que lo quiero olvidar. Germán, ¿aún andas con cámara? Sí, sigo con cámaras, con una presión enferma para no pinchar a cada rato Aún así, pincho a cada rato ¿Qué pedales usas? No importa cuáles use, cuáles son los pedales que amo En la rígida tengo un tipo de pedales En la snap tengo otro tipo de pedales Pero para mí, esto Esto es un buen pedal Spank o sí! Agarran juego, suenan Pero aguantan todo y... Me gustan estos pedales, son más caros que la... Soy de Tucumán, Tuc Tucumán. Esas son las comidas que me gustan, ¿cuál te comerías? Pizza, papas fritas, hamburguesa y helado No carbs, bro Bueno Germán, ¿cómo se llama ese estabilizador que le pusiste a la GoPro? ¿Está en la página de GoPro o qué? ¡Oh! Ese estabilizador que ocupé en Chillán era un Feiyu Tech WG, creo De un día para otro empezó a driftear Entonces en vez de apuntar el sendero, empezaba a apuntar... Para cualquier lado Lo dejé ocupar, lo tengo guardado y no lo he probado más Germán, arriba es el Red Bull Rampage. Seguramente moriría. ¿Te gustaría hacer un bike park en Argentina? Che, por favor, me encantaría. Germán, haz un video mostrando cómo colocar la GoPro debajo de la visera, salud desde España. Este la vi venir porque no me la han preguntado mucho. Casco, pegatina, tope, porque esta visera es muy, muy flexible. GoPro, visera arriba. GoPro apoyada en, en el casco y... Espero que haya quedado suficientemente claro No piensas que meterse en una carrera a grabar entre comillas Buena onda puede molestar a algunos En esa carrera en especial No me tocó nadie que me dijera ándate, Pero si me lo hubiesen dicho no habría tenido ningún problema en dejar de seguirlos Porque la idea es mantener la buena onda Y seguir a la gente buena onda Y no acercarse a la gente Pesada Y eso es todo por la parte trivial de este video Quiero hablar un poco sobre los pump tracks Hace mucho tiempo dije que no, era tan idealista. Si había un lugar público que mucha gente fuera y alguien se hiciera responsable, y bla, y yo iba a hacer un PAM Track gratis. La experiencia me ha dicho que eso no funciona muy bien. Era una linda idea, pero para mí era cero sostenible. Yo estoy seguro que muchos la vieron venir. Es realmente desgastante estar con gente que te trata bonito para que le hagas una pista y después descubrir que la pista que hiciste está totalmente descuidada y no la valoraron pero de toda experiencia uno gana algo y aprendí un montón ahora los proyectos gratuitos los elegimos nosotros y si tienen alguna idea para ayudar a alguien que realmente lo necesite a un grupo de chicos, por favor envíame un mail a mtvendurochila.gmail.com porque esos son los proyectos que nos mueven a nosotros en este minuto todo otro tipo de proyecto que no sea para un sector en riesgo social eh, tiene un valor desde los 280 mil pesos hacia arriba, sin incluir el transporte de la máquina. Así que si quieren hacer sus cotizaciones, mtbendurochila.gmail.com Ahora quería comentarle los dos tipos de chicos que conocí con el tema de los pamtrack track gratis. Están los chicos de verdad, que quieren tirar para arriba el deporte y ayudar a la gente que los rodea. Y están los atorrantes, que lo único que piensan es sus intereses. Los chicos bacanes que me proponen proyectos para su comunidad eh, Son capaces de entender que yo no tengo los recursos para hacer gratis todos los pump que me piden Y los más bacanes son capaces de liderar un grupo, organizarse, buscar apoyo y ver quiénes los pueden ayudar para hacer el proyecto realidad Hace calor acá en Chile, weón Los atorrantes no hacen nada de esto Los atorrantes dicen cosas como... Hazme un pump track gratis en mi patio A ti no te cuesta nada hacer mis saltos Quiero un pump track en mi condominio Re Recordando ese último caso <ríe> Fue chistoso y todavía tengo pesadillas con el weón Resulta que este chico quería un pump track en su patio en un condominio lujoso acá en Chile En el sector de Chicureo Y yo sutilmente le informé que era un terreno privado eh, Que probablemente tenían los recursos Así que le ofrecí una cotización. Esto eran los tiempos de Pum track para todos, lo cual fue un gran error. Le envié los valores y les prometo que me imagino al chico hirviendo en llamas, porque la conversación fue algo así. Nadie puede cobrar 320 mil pesos por hacer un Pum track. ¿Qué te cuesta? Traer la máquina no te cuesta nada. A lo que yo le respondí, eh, la verdad es que sí tengo costos asociados para ir a hacer tu pista. Partiendo por mi tiempo, siguiendo por los costos operacionales de la máquina y se me ocurrió rápidamente decirle, ¿tú sabes cuánto cuesta un PAMTRACK? No. En ese punto yo ya había aclarado mis dudas y me había dado cuenta que estaba hablando con una persona que no tenía ni un fundamento en lo que decía. Lo más chistoso vino después cuando le dije, ¿sabes por qué no hablas con tu papá y se juntan los papás del condominio y hacemos algún proyecto choro para que todos puedan utilizarlo y compartirlo? <risa> Y aquí yo creo que el pobre chico ya estaba encabronadísimo, porque la respuesta que me dio fue especial. Me dijo que él quería hacer el pump track, no quería que su papá hiciera un pump track, no quería que los demás niños lo hicieran, lo quería hacer él. Yo le hablé un poco de trabajo en equipo, ya viendo que estaba hablando con un ególatra eh, despiadado, <ríe> y se ha enojado más todavía, porque ahí ya... Decidí cortar la conversación, no estábamos llegando a ningún punto. Y déjenme decirles que después de esta experiencia, eh, empecé a perder la fe en la humanidad. ¡Qué loco! Me empecé, me empecé a preguntar cómo un cabre chico de creo que tenía como 14 años puede estar actuando así. Después de pensarlo un rato, eh, decidí que un niño de 14 años naturalmente no actúa así. Así que... Así que la moraleja aquí eh, que quiero contarles ahora mismo va para los papás y las mamás. Algunos quizás me van a querer matar por esto, pero les digo que ustedes deberían ser los líderes en sus casas y literalmente tratar a sus hijos como si fuesen sus hijos. Los tienen que educar, enseñarles y darle el ejemplo. Lo que yo vi con toda esta experiencia que me pasó fue, me imaginé la escena de un niño mirando a su papá mientras discutía por teléfono eh, y su papá diciendo que el otro tipo era un cagado y carero y ahí estaba yo recibiendo el mismo speech de parte del hijo hacia mí así que creo que eso, eso es lo que soluciona un poco mi... me quedo preocupando el tema dije pobre cabro chico uh, ojalá se le pase ya para no alargar más este pregunta y respuestas porque hace un calor ridículo les quería hablar de mis millones sí <risa> hell yeah man. no me quejo le he trabajado la mitad de mi tiempo prácticamente, por un año y medio, a YouTube. Gracias a eso tengo un flamante ingreso de 200 dólares mensuales. No siempre fue así, antes ganaba mucho menos. Y vale considerar que si dejo de subir videos esta weá se desploma. YouTube no tiene corazón ni alma. Por otro lado, la venta de las poleras nos da en promedio 90 mil pesos los cuales se los agradezco a Andrés de corazón. Con Andrés nos vamos 50 y 50 con las utilidades, aún así los dos metemos el 100% para los proyectos de PAMTRACK en sectores de riesgo social. Con ese ingreso que juntamos para seguir con la causa, eh, estamos haciendo en promedio un PAMTRACK cada tres meses. Y el próximo se viene el 23 de Diciembre en Santiago, eh, justo antes de Navidad. Así que ese puede estar entretenido, ojalá que salga todo bien. Más allá de eso, eh, el tema de la máquina. La primera pega que hice fue hace mucho tiempo en Linares. La mitad de mi paga se fue en las Orugas Nuevas, que tenía que cambiarlas porque las otras ya estaban gastadas. Así que ahí pagué mi noviciado. Desde entonces he hecho tres pump Tracks remunerados, cuatro pump Tracks gratis y el equivalente a 6 pump tracks gratuitos en el parque de Peñaflor ahí hemos trabajado bastante aún estoy lejos de recuperar la inversión de la maquinita pero lo último que se pierde es la fe más allá de youtube, de las poleras y de la mini está el tema de las bicicletas hay mucha gente que piensa que el tema de las bicicletas es un excelente negocio estas personas normalmente me dicen Germán regálame una bici quién fuera Germán para andar tantas bicis tan poco talento para tantas bicis actualmente solamente la snap es mía excluyendo la compra panera. La primera snap la compré con un 40% de descuento. Fue bacán comprar una bici nueva a precio de usada. De ahí Matías me ofreció renovarla y dije cuántas claras conservan la amistad, así que le pregunté de quién era esa bicicleta. Me dijo que era mía, así que me pasó algo muy raro, que era que mi bicicleta se había apreciado con el tiempo. Y estaba contento porque estaba manteniendo una sola bicicleta para hacer los videos de YouTube. Cuando llegó la SNAP 2017, eh, aparte llegó la FUS, la Metrópolis y la Cona de la Vale. Yo de verdad no entendía qué era lo que estaba pasando, pero desde el punto financiero estaba dándome cuenta que seguía teniendo una sola bicicleta que era mía, la otra eran todas prestadas y en vez de tener que mantener una bicicleta, tenía que mantener cuatro. Esto no lo digo como una queja, lo digo como un pequeño análisis financiero, porque mucha gente cree que más es mejor y no siempre es así. Ahora, aunque tenga cuatro veces más gastos, Estoy feliz de tener las tres bicicletas porque puedo experimentar con cada una de ellas, aprender y mostrarle a ustedes. Voy a poder generar más contenido y voy a tener en estricto rigor más herramientas para poder seguir adelante con el proyecto. Además que la Vale están dando un Ferrari ahora. Así que Matías, te agradezco un montón por todo el apoyo que me hay entregado. Y en respuesta a la pregunta de varias personas que quieren que les regale una bicicleta, les digo que no puedo regalar algo que no es mío, así que tres de las cuatro bicicletas quedan fuera del juego. Y si le regalo mi bicicleta, estaría primero regalando mi herramienta de trabajo en este minuto. Y peor aún, si te estuviese regalando una bicicleta, eh, te estaría diciendo, haz nada y recibirá un premio. Así que chicos, lo lamento, pero olvídense de pedir si no le han entregado nada a alguien antes. Es como decirle a una chimenea, solo si me calientas te pondré madera adentro. piénsenlo Eso es todo por el preguntas y respuestas de hoy. Si te gustó el video, dame un like. Si tienes algún amigo que le guste quejarse, compárteselo. Y suscríbase al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro!